Ahora mismo no. Pues no, no estoy trabajando. Sí. ¿En aquella fecha era usted trabajador de esta empresa? ¿De Doñana no, 1998? No, era trabajador de Huelva. Ajá. ¿Usted no tiene ninguna relación laboral entonces con Doñana no, no. 1998? ¿Tiene algún interés no. en que una parte salga favorecida con su testimonio y voy a decir exclusivamente la verdad? ¿Tiene relación de amistad, de enemistad, no, claro, parentesco, no. interés directo o indirecto en este procedimiento, litigio, pleito pendiente? ¿La ha tenido en el pasado? No, nada, ¿no? Nada, más. No. Usted sabe el motivo de su presencia aquí. Sabe por qué le han pedido que venga de cara. Eh, sí, más o menos. ¿Me puede usted explicar lo que conoce? Sí, sabe sí, más o menos. Específicamente, si se refiere Mira, al caso, en, en todo sí. Al ¿no? parecer, sí. Eh, hay estas tres personas fueron cesadas uh -huh. por voluntad del empresario, según la versión de la señor, parte actora. Pero, señoría. No se sé si le va a formular preguntas, se si le va a explicar lo que para... ¿Usted va a dirigir el procedimiento? No, lo, yo, no, la no yo no dirijo nada, no, no, yo no dirijo nada, Me pero una protesta, la protesta la en la, la de forma de interrogar. ¿Usted se puede, por favor, abstener de hacer cualquier manifestación mientras estoy preguntando? Le anticipo que estamos en un procedimiento, como hay varios, de este. En este caso se está eh, impugnando, según la parte actora, un despido. ¿Usted qué conocimiento tiene de los hechos? Para empezar, ¿conoce dónde se encuentra la finca físicamente? Sí, sí. ¿Usted claro. interviene allí porque es profesional de la agricultura? Sí. sí. No de agricultura, no. Yo, yo era en aquel entonces el mediador, mediador, consultor por parte de Fresnoya. Sí. ¿Alguna ocasión se le ha pedido que intervenga para traducir, sí. puede ser? Sí, traducir cuando hay problemillas, cualquier malentendido, cualquier ¿Usted cosa. ¿Usted vive físicamente en la finca? No. ¿Usted vive fuera de la finca, sí. no? ¿Ha tenido oportunidad de ver las instalaciones de la finca? Sí, muchas, muchas veces. ¿Conoce que hay una parte, al parecer, destinada a viviendas, verdad? Sí, sí, sí. Pues escríbame un poco... Casas y módulos. ¿Casas y módulos? Sí. ¿Personal masculino femenino mixto o cómo va aquello? Femenino. Femenino, femenino. masculino, no. Casi no módulo destinado a personal femenino. Sí. Y de diferentes nacionalidades tengo entendido, sí, ¿no? Sí. ¿Usted ha digamos, ha estado dentro de las casas y de los módulos, la ¿Lo ha visto por dentro? Sí, lo he visto, sí. Sí, lo he visto. ¿Y tiene espacio destinado a dormitorio o cómo está distribuido? Sí, sí, son módulos. Entonces, son módulos, algunos para dormir, otros cocina y otros cuarto de baño y demás. Usted, al parecer, comunica un día en concreto algo a las trabajadoras. Dígame usted lo que sabe. ¿Se acuerda de la fecha? Cuando, cuando había que... Re... No, fecha no. O sea, no me puedo acordar porque va entonces iban mucho a esa finca iban muchas veces a esa y a otras entonces eh, se me comunica pues ve diles esto a las mujeres ¿y pues, no se acuerda de la fecha? no bueno pues dígame usted lo que recuerda pues una de las veces pues diles a estas señoras que el trabajo ya no perdón ¿a estas señoras son a las que yo le he mencionado? Mm, eran muchas no eran tres eran muchas ...más de 50, cerca de 100... ...yo iba y las unía a todas... ...las que están ahí, las unía y hablaba con todas... ...y todas escuchaban y... ¿Y en particular qué les comunicó? Pues que, que no había trabajo en aquel entonces... ...que posiblemente haya retorno... ...y que, y que para que lo sepan... ¿Le dio más detalles? En, como... ¿Detalles de los de que qué cesaba el trabajo, la forma de retorno? Sí, sí, ellos, eso, eso lo sabían ellos, ellas lo sabían todo. Lo que pasa es que sí, que cuando empiezan a preguntar, pues yo, yo les digo todo. Pero que no se desconocían de nada. Si, si les faltaba algo por conocer, me preguntaban y yo les contaba todo. O sea, eso era mi trabajo, bueno, sí. La información lógicamente en el idioma sí, sí, sí, de origen ellas, de cada una de, de ellas, ¿no? Sí, ellas entendían lo que usted le transmitía. Exactamente. Y hablo árabe, de señora Lebrado. Ninguna pregunta, señoría. Se va. a, a eh, me, Se refiere una eh, reunía a todo el grupo entre las que estaban estas tres que Exacto. le ha dicho. Había alguna diferenciación de las condiciones en las que se tenían que retornar. ...respecto a un grupo de otro sí. o, o distintas situaciones para cada una... ...no, para nada... ...eran todas las todo mismas igual, situaciones... Todo igual, todo igual. ...eso lo hizo usted varias veces conforme iba acabando cada turno su, su trabajo su... ...se refiere o, a, la finca, a la misma finca... ...a la misma finca, en esta finca en concreto... ...que sí. hubo más veces me refiero... ...hubo más veces que, que sí. fue usted a sí. comunicar... Ese mismo hecho de que para sí, ese sí, grupo sí, sí, ya sí. se acaba el sí, trabajo. yo ya te digo, de para de iba mucho a la cinta. Iba varias veces sí. a lo mismo. Nada más. ¿Alguna pregunta, señora? Sí, con su venia. Vamos a ver, el día que usted dice que les comunica a las trabajadoras que se ha acabado el trabajo, ¿es el mismo día que las trabajadoras se van? Imposible. ¿Cuántos días pasan? Pues yo recuerdo en más de 15 días fui unas cuantas de veces para allá. Más de 15 días. Pasan más de 15 días desde que usted les avisa hasta que efectivamente sí, se van. Sí. ¿Usted es el encargado de recibir a las trabajadoras cuando llegan eh, a Tánger? Sí, se U puede decir así. Bueno, sí, bueno, presentación o recibimiento... Eh, ¿Usted es el encargado de recibir a las trabajadoras cuando llegan a Tarifa? Sí ¿Usted como perteneciente a Freshuelva sabe las condiciones que se le ofrecen a las trabajadoras en origen? Eh, hay cosas, me llega al oído, hay cosas que se dicen ahí que, que no es que no, que no lo mismo ...que vienen en condiciones y vienen diciendo cosas... ...que yo, cuando llegan, yo les digo lo contrario. ¿Cómo que Algunas cosas a lo mejor no tienen nada que ver con el caso ahora mismo. ¿Cómo que? Por ejemplo, traen mucho peso en maletas y eso... ...y eso dicen que se lo dicen ahí. Pero Eso sí, como que en general... Entonces, bueno, le voy a preguntar, eh, usted, como persona que se relaciona con las trabajadoras y que pertenece a la patronal, sabe en qué condiciones se le ofrecen a las trabajadoras en Marruecos? Es, no entiendo. Eh, sabe entiendes? a las, sí, a las, eh, lo que se le promete. Las trabajadoras en Marruecos se les dice que tienen que, que van a trabajar tres meses. No, yo yo creo que no se les especifica la No se les especifica no, nada, ¿no? La porque entonces queda a manos del empresario queda a manos de supongo que del fruto me está preguntando que no lo que no sabe usted tiene ¿Eh? que ajustarse a la verdad ¿de acuerdo? Eh, ¿se le ofrecen a las trabajadoras eh, que el transporte va a ser a cargo de la empresa? sí sí Incluido el transporte, pues, si tienen que ir a comprar o si necesitan ir al médico o sí. si que en ningún caso se les puede cobrar, sí. se les ofrece a las trabajadoras que eh, todo, que lo único que tienen que pagar es la comida. Sí. Se le ofrece a las trabajadoras que se les va a dar un anticipo conforme lleguen para poder comer. Eso ya yo creo que entre cuando llegan cuando llegan no lo entiendo como cuando llegan claro que conforme llegan claro conforme llegan a españa hay quien llegan y me dicen necesito esto y hay quien llegan y dicen no, no necesito nada uh -huh. pero es algo que se le dice en marruecos que van a tener cuando llegan a españa no lo sé yo no en marruecos nada no. quién participa en el proceso de selección en marruecos Yo creo que estoy ajeno a... a... pertenece a la, a la bueno, parte no, de Perdone, perdone un momento, es ajeno a este procedimiento. Doñal 1998 no participa en ese proceso selectivo, o sea que. Hombre, la destinataria. ¿Alguna, sí, sí. Alguna, alguna participación tendrá formulada respecto a esa propuesta, por supuesto. Eh, ¿Usted eh, recuerda eh, cuando son eh, de vueltas? Las trabajadoras marroquíes cuando dice que se acaba la campaña, ¿lo ¿recuerda? ¿Recuerda el día? Le he preguntado y me ha dicho que no lo sabía. ¿Recuerda lo que sucedió? Perdón, es que solo fumaba el idioma. ¿Recuerda lo que sucedió ese día? ¿Qué día exactamente? Cuando las trabajadoras son de vueltas. Usted dice que informó 15 días antes a las trabajadoras que iban a ser de vueltas. Uh -huh. ¿Correcto? Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Bien. Llegado el día en el que eh, las trabajadoras van a ser de vueltas. Uh -huh. Eh, ¿Usted recuerda ese día en el que las meten en el autobús? ¿Recuerda lo que sucede? No sé, no sé. ¿Usted estaba presente? Es ¿Estaba usted? ¿Estuvo, ¿Usted estaba en la finca ese día? Sí, estuve. Bien. ¿Usted estuvo todo el tiempo en la finca? Mm, no recuerdo bien si estuve todo el tiempo o me fui, antes, me fui antes. ¿Antes de qué? Antes de que se marcharan. Antes de que se marcharan. ¿Usted vio que alguna trabajadora fuera subida a la fuerza? no usted vio que eh, las maletas de las trabajadoras se tirasen en medio de no. el terreno para provocar que saliesen de los contenedores, no. de, los contenedores. Sí, de los contenedores bueno yo es que le llamo contenedores ah, vale, pero vale, usted vale. dice módulos vale. sí eh, ¿lo, lo vio no no usted ya la voy a decidir por allí estaba presente la voy a decidir sí creo que sí fuera bueno. ¿Fuera rodeando, rodea, rodeando el perímetro de la finca, en la puerta, sí, sí, eh, a un kilómetro de distancia? ¿Dónde fuera. estaba? Fuera. ¿Fuera en la puerta o rodeando? Sí, en la puerta solo o rodeando la finca. Yo no rodeaba la finca, no lo sé. Eh, ¿Usted eh, hubo eh, mujeres que se resistiesen a marcharse o todas subieran voluntariamente al autobús? No sé qué, qué decirle. Pues en lo que sepa, ¿A qué se refiere. Pues en lo que sepa, no sé a qué cree que me refiero. No sé. Insisto. Eh, Vamos a ver. Usted llegó. Eh, usted vio que eh, los dueños de la finca. Sí. ...no, ¿Son ellos, no? ¿Usted, ¿Ese día estaban ellos dos o estaba también Manuel? El día que las trabajadoras eh, son enviadas a Marruecos, sí. ¿estaban eh, estos señores? ¿Todos, todos ellos? Sí. ¿Estaba solo alguno de ellos? Sí, estaban todos. Estaban todos. Bien. ¿Usted vio que eh, o presenció que alguno de estos señores discutiese con alguna trabajadora? No. En ningún momento. No. Eh, ¿Usted vio que alguna trabajadora se dirigiese eh, enfadada con.? Sí, había, había algunas que no estaban de acuerdo. Sí, ¿y por qué? Porque. A ver cómo se lo digo. Que no se querían ir. ¿sí? Que no se querían ir, sí. Uh -huh. eh, pero. Y entonces estaban enfadados porque no se querían ir. Señora, ¿y qué no decían? Está, ¿Y qué decían? trabajadoras enfadadas que entienden que son, estamos hablando de las marroquíes Sí, porque, porque tienen una confusión, ellas tienen una confusión que se piensan que los tres meses de visado que traen en el pasaporte son tres meses de contrato mm. por eso ellas lo primero que dicen es que yo tengo tres meses de contrato, no de visado que no es lo mismo. entonces esa confusión la traen desde ahí mm -hmm. yo no me puedo ir ahora porque yo tengo tres meses de contrato y no es contrato es visado Claro. Y, y entonces, eso era lo que las trabajadoras decían en ese sí, momento, sí. lo que usted recuerda que haber presenciado. Sí. sí. Bien. Eh, y me puede explicar una cosa, no tengo que entender. Si las trabajadoras son avisadas con tanta antelación, eh, ¿por qué se enfadan eh, 15 días después? No sé qué plan traían ellas, no sé qué pensaban ellas hacer, no lo sé. ¿La habrá cogido por sorpresa? No lo sé. ¿Pero no decía usted que los había informado? Sí. Sí. ¿Qué Pero, a oye, está, y está preguntándole a este señor sentimientos de terceras personas ajenas a este señor. Sentimientos. No, le no, estoy preguntando sobre lo que ve. No, no. ¿Por qué están enfadadas? No conteste no. más. Bien. alguna pregunta más señora sí usted eh, Madre mía. en algún eh, si las trabajadoras tenían algún tipo de queja le llamaban a usted para sí, sí, recibir usted. para traducir, Efectivamente, sí. no era usted el que hacía de, de sí, intérprete sí. Uh -huh. las trabajadoras se quejan en algún momento de que eh, les hayan cambiado las condiciones es decir los pagos por día eh, se transforman en pagos no. por caja no no he tenido saqueado. No. porque esa queda fácil de explicar se les explica, me han preguntado muchas de eso, se les explico y se quedan conformes ¿pero porque, porque si sí se produjo ese cambio de condiciones? no, no, no estoy hablando de cambio de condiciones ah, estoy hablando que, que me preguntan que si esto es así o es así y yo les digo cómo es y se quedan conformes uh -huh. ¿pero a las trabajadoras se le quejaran a usted? además que... lo que se le dice en Marruecos es ajeno a mí no, no es lo mismo yo, lo, yo tengo claro lo que... Pero es, lo que por, yo... pero es la razón por la que vienen, ¿no? Pero yo tengo que sabe no que... Se deja, no sé. Señora Letrada, ¿alguna pregunta sobre... El de la gente? Usted ha escuchado a alguna trabajadora quejarse, eh, alguno de eh, los dueños de la finca, sobre eh, insinuaciones sexuales o relaciones sexuales no consentidas o si cuestiones no escucha, similares? Sí. ¿Lo he escuchado en la tele? ¿Lo he escuchado en la tele? Es que, no sé, no sé a qué se refiere. ¿En vivo o e en directo no ha escuchado usted nada? No. las mujeres se le han quejado a usted de que se les llamase basura? ¿Se les qué? Se les llamase basura No ¿Usted eh, les ha dicho en algún momento a las mujeres, eh, a las trabajadoras de la finca eh, Sois basura y a la basura volvéis? Jamás diría eso ¿Se sabe lo que significa la expresión friki friki? No sabe, ¿no? ¿Usted lo sabe? Señor, diga A sí, mí no, me pregunta. simplemente. Sí, sí. Ya, suficiente. Uh -huh. ¿Cuándo es la primera vez que la escucho? No hace falta. No hace falta que conteste. Formulamos respecto a esa protesta. ¿Usted sabe si la finca dispone de agua potable? ¿Qué pasa de ¿eh? ella? ¿Qué ¿Usted ha lo dentro de, de la provincia? Es, es, es, sí, es el encargado, es el mediador ahora, ahora ¿Con las mujeres? ¿Ha ¿no? estado dentro de las viviendas, ha ido al cuarto de baño, a las cocinas? Sí, he visto, sí, sí ¿Hay agua? Sí, claro que hay agua ¿Usted ha estado eh, en la finca durante, eh, durante todo el contingente, o sea, durante toda la temporada, perdón? No puedo bueno, me refiero, no me refiero continuamente pero. Trabajo con 10.000 mujeres, no puedo pues que me Caballero, estoy cosas déjenme que un me segundo por favor bien. que termine ¿Usted ha visitado la finca Doñana durante toda la temporada? Es decir, desde enero Pardon, a julio a a falta, sí. Cuando hacía falta queda, sí Respondido a aquella eh, ¿Con qué frecuencia más o menos iba? Cuando o sea, hacía falta Más o menos o Se ha dicho cuando hacía falta, si no tiene una cadencia ¿Usted estaba un mes entero sin visitar la finca? Puede ser. Puede ser. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Usted eh, ha visto? Eh, ¿Usted ha visto en algún momento eh, la zona donde están los dormitorios, los aseos, las cocinas? He visto las viviendas, las edificios Las viviendas. Las, las, viviendas, ¿Las, las viviendas se refiere a las edificaciones o a los contenedores. Señor, Hay de los los ¿verdad? Señora Letrada, ha contestado este señor ya anteriormente Usted le habla de contenedor y le llama módulo Y le ha contestado ya ¿Alguna pregunta sobre qué? Pues si no me se me ha dejado formular la pregunta ¿eh? Perdón, es, si ya, ha ya la ha eh, ¿Esa zona estaba en, ha estado sucia en algún momento? Cuando he estado yo, no Cuando ha estado usted, no En toda la temporada de enero a julio ¿Usted no ha visto sucia la zona de los dormitorios? No. ¿Nunca? No precisión subjetiva es que sucio a qué se refiere bien, es que, igual, no, señores, que es de técnico, de técnico pues sucia a sociedad eh, cosas perdone, perdone no sé. continúa o concluya bien. ¿Usted sabe si el domingo este en el que acaba la temporada y eh, hay mujeres que escapan, a las mujeres se las persigue? Yo sí, lo vi en la tele también, lo vi en internet, en la tele, sí. sí. Pero, o sea, le consta de que sí que fue así, de que usted vio que ¿Sí? se le persiguiesen. Que se le persiguiesen, Pero, ¿vio en la tele que se le persiguiesen? No, oí, escuché. escuché ¿Escuchó? Sí. Mire, lo que tiene que hacer es... ...declarar sobre lo que vio in situ... ...no lo que ha visto en los medios de comunicación... ...pero me está preguntando... Pues sí, no, sí. No, no, lo sé... vi, ...no lo vi, ajustándose a la verdad... ...pero no lo que ha visto en los medios de comunicación... ...alguna pregunta más... ...a usted eh, le consta que las trabajadoras... ...se manifestasen en algún momento... Eh, ...durante ese mes de mayo... ...mayo junio... ...se manifestasen... Sí. Que... se manifestasen... ...o sea, se reuniesen... ...y protestasen a gritos contra la empresa sí sí sabe más o menos las veces que se produjeron ese tipo de manifestaciones no. eh, entre ...entre la zona de los, de, de los módulos... ...o los contenedores... Eh, ...están repartidos en varias zonas... ...es correcto dentro de la finca... ...hay como... ...una, otra, otra... ...es correcto, más o menos... ...a mi vista están todas juntos. ...a su vista están todas juntas... Uh -huh. eh, ...y entonces... Eh, ...a su vista tampoco hay ningún tipo de separación... ...metálica entre las zonas... ...entre contenedores... Sí, eh, entre medias una zona de contenedores y otra zona de contenedores ¿hay algún tipo de valla por el medio? no recuerdo, creo que no yo creo que conviven todos que conviven todos juntos en las edificaciones porque hay casitas que están que son de obra ¿es correcto? Sí. en esas casitas ¿quién vive? ¿usted lo sabe? no eh, no sabe sé a qué se refiere personas no sé si... Sí, bueno, ¿de qué nacionalidad son las Ajá, personas que no vienen en esas casitas? No lo sé. Eh, esas visitas tan frecuentes que se producían a la finca, eh, ¿usted veía coches eh, formulados respecto a esa protesta? ¿Se ha visto en algún momento alguno de estos señores de, que están a su espalda eh, dirigirse con insinuaciones sexuales a alguna de las trabajadoras? No ¿Usted sabe si eh, las trabajadoras han estado eh, encerradas dentro del perímetro de la finca en algún momento? No ¿No lo sabe o no lo han estado? No lo sé. No lo sé ni, ni, ni creo que hayan estado. ¿Por qué lo crees? Porque me hubiera llegado y hubiera tenido que ir porque ese es mi trabajo. Y exactamente porque hubiera tenido que ir si las mujeres están están encerradas. Porque estarían encerradas. Sí, pero es que no lo entiendo. ¿Están encerradas y por qué tiene que estar? Encerradas quiere decir que están encerradas. Sí, sí, eso le digo. Lo que le quiero decir es que no entiendo por qué tendría que ser. Este tampoco que ir. entiendo la pregunta y e intento explicarme, pero no, no sé. Respondo, pero no. Es como si no sirve. Me pregunta lo mismo. Mm. ¿Usted llegaba a ver a las trabajadoras estando en el, bueno, recogiendo fruto materialmente cuando están en el túnel o solamente en la cuando estaban fuera de las horas de trabajo? Alguna vez la he visto trabajar. ¿Alguna vez? Mm. Eh, en esas ocasiones en las que eh, usted las ha visto, a las trabajadoras, eh, las, ¿cómo estaban? ¿Estaba todo el mundo en silencio? ¿Se les decía algo? ¿Se les gritaba algún tipo de consulta? No ¿Se en horario de trabajo para no, no molestar? Es justo lo que me acabo de decir. Muy bien. Eh. Si, eh, si las trabajadoras hubieran recibido formación a la hora de enseñarles a trabajar en explicarles las condiciones de la empresa ese tipo de, de cosas ¿hubiera sido usted el encargado de hacerlo? No ¿No? ¿Quién hubiera sido? ¿Si ¿Sí lo sabe? Sí. ¿No lo sabe? Sí. En cualquier caso, usted eh, se hizo informó eh, ...de ese tipo de cosas, de formación... ...de tenéis que hacer... ...el trabajo de esta forma... ...o cumplir este tipo de reglas... ...¿usted lo ha hecho en alguna ocasión con las trabajadoras? No entiendo... ...sí, que si usted ha traducido a la empresa... Eh, ...la formación... ...de cómo tienen sí, que hacer además. el trabajo... Sí. ...eso sí que lo ha sí, hecho... Además, sí. ...además cada finca tiene su intérprete... ...suelen tener un intérprete... ...o más uh -huh. de uno... ...pero ellos nos han dicho que no, que no tenían... ...que lo tenían a usted... Sí. No, no. No. Uh -huh. no ha dicho eso. No ha dicho eso. No ha dicho, la... eso. No ha dicho eso. De hecho, árbol, pero a... No, no, por favor. ¿Alguna pregunta más, señora? Ay, pues, si me da un segundo. Lleva toda la mañana. Mm. Cuando visitaba usted la finca eh, y veía las, a las trabajadoras, ¿había eh, trabajadoras que estuvieran embarazadas? No. No entiendo. Que si había trabajadoras que estuvieran embarazadas, que se les viera el embarazo, vamos, ¿En las trabajadoras, que fueran ostensiblemente ¿Esas trabajadoras embarazadas. ¿Es, perdón, esas trabajadoras estaban embarazadas. Esas tres en concreto no. No hace falta de contexto tengo una muy respetuosa protesta en cuanto a que eh, lo que se está denunciando es una situación general sí. y global en la finca. No, no, no. Estamos con tres procedimientos de despido, con tres personas en concreto y no podemos hacer aquí una causa criminal contra el general, como se dice. No estamos hablando hacer una causa criminal, más? estamos intentando justificar una situación de acoso señora, laboral generalizada. formar una pregunta. A este señor se puede marchar. Me preguntas. Se puede se retira. Gracias. Gracias,